Señores, San Robi ha vuelto. Una vez más regreso a esta mamada a la que un chingo de millennials sin futuro llaman trabajo. Y ahora sí, con la cabeza llena de cosillas y mierda que sí valen la pena, no como las pendejadas que yo hacía hace algunos años. O en algunos videos anteriores Y la neta provocaban un chingo de asco Hasta a mí me daba asco verlas Regreso, pero ¿Qué voy a hacer? Muchos se preguntarán, la verdad, si a nadie se preguntará ¿Qué voy a hacer? Ustedes solamente van a abrir YouTube, van a entrar a mi canal y van a ver que pendejadas la que Este canal ahora sí que va a pasar a ser algo random Bueno, no algo, absolutamente random Es decir, ¿Qué voy a hacer? chingo de cosas y voy a subir muchos vídeos donde compartiré algunas experiencias vivencias momentos únicos relatos y alguno que otro viaje que en ese 2018 pienso realizar um, y alguna que otra mamada bien planeada y compartirlo con todos ustedes así que ya saben no prometo subir vídeos diariamente tengo vida chingada madre entiéndanlo pero si sí haré un buen material Constantemente, si ven que regreso a hacer las mismas pendejadas que en 2015, por favor, recálquenmelo. Mientras tanto, te dejo todas, todas, todas, todas mis redes sociales para que de una vez sigas este humilde servidor y te suscribas completamente gratis a este canal. Creo que es todo. Ah, sí, jalense la tanga, compartan esto. Yo le caigo, nos vemos en la próxima emisión. Ya saben, suscríbanse, <túntate> like, Cambio y fuera.